Solo hay una vida, y esa vida se aprovecha Con cosas locas y cosas dementes J. Daniel, Sierra Music sí. Mucha cosa que hacer, pero una que a Que vamos a hacer, vamos a ver Vamos a hacer varias cosas para aprovechar En esta vida que se puede acabar en un segundo fútbol, voleibol o basket, Varias cosas que hacer Pero una que escoger Vamos a ver Ponemos música Jugamos play Wow, wow, wow, wow Solo hay una vida Y esa vida se aprovecha Con cosas locas Y cosas de mente mucha cosa que hacer Pero una que escoger ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver hay bolovas, un cosas que hacer ver a una que es ofrezco fresco en la vida con mucho ego pero luego vamos a hacer con música o jugar play, vamos a divertirnos para luego unirnos con los amigos, vamos a ver tele toda la noche pero solo hay una vida solo hay una vida y esa vida se aprovecha con cosas locas cosas divertidas vamos a divertirnos para luego unirnos con los amigos Solo hay una vida Y esa vida se aprovecha Con cosas locas Y cosas de vender Muchas cosas que hacer Pero una que coge ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Jugar con amigos o jugarte. Hey. Vamos a jugar para luego A divertirnos Vamos a ver tele toda la noche Porque solo hay una vida Y esa vida se aprovecha Vamos a vivir luego unirnos con los amigos o solo hay una vida y la vida se aprovecha con cosas locas y cosas de mente albirecord sierra music shaytani después de todo me llaman bizarra, cabal y ahora veo real